¿Sabes cómo funciona el armario de autopréstamo de portátiles de la biblioteca? Es muy sencillo. Primero, introduce tu NIA y contraseña. El armario te asignará directamente un portátil, cuyo almacén se iluminará. Cógelo y comprueba que tienes los tres objetos, el ordenador portátil, el cargador y el ratón. Luego, cierra la puerta. Para devolverlo, simplemente tienes que pasar el ordenador por el escáner. El armario iluminará nuevamente el almacén. Ábrelo e introduce el ordenador. No olvides devolver los tres objetos, el portátil, el cargador y el ratón. Cierra la puerta y ya está devuelto. Si tienes cualquier duda o problema, consulta con el mostrador de la biblioteca.